Bueno, como sabéis, eh, lo último... ¿Cuánto tiempo llevamos ya allí? Ayer cumplió un mes. Ayer cumplió un mes. Pues hace un mes que esta luchadora que tengo aquí a mi lado se puso... En la puerta prácticamente del ayuntamiento, haciendo una reivindicación que entendemos que es justa, ¿no? Y que, eh, como sabéis, bueno, pues es algo que ya viene de lejos, reivindicaciones históricas ya, podemos decir casi, del ayuntamiento de Belmey, del equipo de gobierno anterior de Izquierda Unida, y ahora, pues desde la, desde la oposición, seguimos. ...la misma dinámica de reivindicación... ...y yo más que entrar en los detalles... ...que para eso está Paco... ...y está Aurora... ...bueno pues eh, decirle a Aurora... ...y a los compañeros y a las compañeras de Izquierda Unida... ...en Belmés ...y en la comarca... ...que tienen todo el apoyo de Izquierda Unida a todos los niveles... ¿no? ...pero vamos, sobre todo eh, de la Dirección Provincial... ...y de los compañeros y las compañeras que están en la Diputación... Eh, ...trabajando conjuntamente con ellos y con ellas... ...y que tienen todo nuestro apoyo en las movilizaciones... Los, en, ...sobre todo en los malos días que están pasando... ...y ahora ya hace un poco más de frío... Eh, en, ...en esa lucha que han iniciado allí... ...y que bueno, eh, ojalá pues pronto se resuelva... ...para que eh, bueno pues tengamos... Eh, ...que decir que ya gracias a esa lucha y que se demuestre que las luchas sirven... ...como se demuestra cada día, pues gracias a eso... ...pues ya duermen en su casa y están en, haciendo su vida normal... ...así le dejo a, a Aurora, venga. Sí, yo en primer lugar agradecer a los medios que habéis desplazado aquí y decir que, como todos sabéis eh, tomamos la decisión, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, de eh, iniciar una protesta de carácter indefinido eh, frente a la inactividad de un equipo de gobierno, el gobierno socialista de Belmés, que lleva prácticamente tres años paralizando y bloqueando un acuerdo de pleno eh, que ha incumplido y, y que tenía como objetivo realizar una auditoría para esclarecer la situación en la que se encontraba la obra y reclamar así todo y cada una de las eficiencia e irregularidades detectadas por el anterior equipo de gobierno en la obra de urbanización del polígono tecnológico lechero. Pues bien, en este mes, muy sorprendentemente, eh, que era un mes reivindicativo, eh, también un mes que iniciábamos una reclamación previa en la vía administrativa para finalmente, si no obteníamos resultado, acudir a la vía judicial, pues estamos viendo algunos movimientos, mmm, algunos muy precipitados, incluso creo que eh, fruto del nerviosismo, que podrían ser errores del propio alcalde para intentar disimular la conducta y lógica e irresponsable que a nuestro juicio ha venido manteniendo durante todo este tiempo. Por lo tanto, eh, valorar muy positivamente la protesta, pero valorar sobre todo el informe que nos ha llegado de los servicios jurídicos de diputación, eh, que da la razón a Izquierda Unida en tanto en cuanto nosotros insistentemente llevamos reclamando por diferentes vías, por eh, eh, preguntas en los plenos, eh, escritos directamente oficios dirigidos a la alcaldía para que de una vez por todas se ponga a trabajar en este asunto y desbloquee la situación. Pues bien, el informe dice con meridiana claridad que el ayuntamiento tiene que valorar eh, mediante informes técnicos eh, la la situación en la que se encuentra la obra y reclamar hasta el último céntimo de euro de todas y cada una de las unidades y partidas que aún están sin ejecutar que han sido certificadas y que no están terminadas por la empresa pública de desarrollo agropesquero de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, Izquierda Unida no solo señala a la Junta de Andalucía como responsable directo del retraso de esta obra, que son decisivas y fundamentales para el desarrollo de la comarca, No debemos de dejar, no podemos olvidar que… Eh, estas obras son financiadas con 3,9 millones de euros íntegramente por fondos Mines y que los concejales, tanto del anterior equipo de gobierno como de esta corporación, debemos de velar y garantizar que esos fondos cumplan la filosofía y la finalidad para la que fueron aprobados. Por lo tanto, la justificación total de la inversión, la terminación de la obra y la puesta en marcha del proyecto, eh, finalmente, para, para ir a, a la creación de empleo tan necesaria en una comarca que, como todos sabéis, es la más deprimida de toda la eh, Andalucía y yo me atrevería a decir casi de toda España. Por lo tanto, eh, Izquierda Unida a nivel provincial está haciendo un esfuerzo extraordinario. Nosotros desde Belmé, los compañeros y compañeras de Belmé, agradecemos extraordinariamente la presencia y el apoyo permanente eh, de, del partido y de los órganos que tenemos, eh, de los cargos que tenemos en todas las instituciones y, y, y entendemos que el camino que hemos elegido es el camino correcto, el camino hacia la justicia, hacia la verdad y hacia la defensa de los intereses de todos nuestros vecinos. Nos ha movido eh, esta actitud y esta decisión eh, con plena convicción y con lealtad al cargo que desempeñamos porque entendemos que eh, necesitamos que tanto la Administración central en su momento, cuando hicimos la acampada de los 80 días y a la que reclamamos y después ganamos en la audiencia nacional eh, eh, los 600.000 euros del recinto agrotecnológico porque por legítimo derecho le correspondían al pueblo de Belmés, pues entendemos que en esta ocasión eh, la ley y, y el derecho no asiste y tenemos que ir hasta el final con todas las consecuencias para que pre prevalezca la justicia y para que sobre todo, como he dicho, se genere el empleo previsto. Sí, interesante. Eh, es interesante también que, que sepáis que nos han convocado, eh, en, durante este mes hemos recibido el informe de Diputación, que os voy a dar una copia a cada uno, y también hemos recibido la, la convocatoria 22 días después del plazo que está establecido eh, legalmente, pero en esa convocatoria nos viene una modificación del acuerdo, de una propuesta de la alcaldía de modificar el acuerdo del 5 de febrero que nosotros vamos a denunciar. Entonces, eh, por los asesores, asesores jurídicos de, de Izquierda Unida, quienes están estudiando el caso desde el principio y quienes nos están eh, asesorando de los pasos que debemos de seguir, pues nos han dicho con total rotundidad que eh, Izquierda Unida debe de votar en contra de cualquier modificación que altere sustancialmente el acuerdo eh, que se aprobó el 5 de febrero del 2015, porque eh, eh, esta propuesta puede ser Significar una huida hacia adelante en el compás de espera eterno que lleva el alcalde para no justific para justificar de alguna manera su inactividad y nosotros no queremos en ningún momento que se altere ese eh, acuerdo de pleno, porque la auditoría es claramente un, un encargo de realización de unos trabajos a una empresa externa independiente a cualquier institución, al ayuntamiento o a diputación, que no tenga implicación directa con ninguna decisión política que pueda mm, ensombrecer todo el proceso. decía la obra se cuando era y que no tiene nada. Sí, pero ha engañado o ha engañado a todo el mundo y el informe de diputación que vaya a tener lo dice con meridiana claridad. Dice concretamente en la página eh, número 4 que… Eh, la valoración de los trabajos pendientes de realizar en el polígono tecnológico suscrita por el director de las obras eh, con fecha 6 de mayo del 2014, donde se valora un importe de 141.000 euros reclamado. También habla de distintas reclamaciones de la anterior alcaldesa para que se liquidaran las obras y habla especialmente de un certificado final de obra. Eh, con fecha 25 del 11 del 2016, sin firmar por el director de obra, que se da traslado al actual alcalde. O sea, que la certificación de obra no está firmada en nuestro ayuntamiento ni tampoco están eh, hechas las liquidaciones de la primera ni de la segunda fase. Lo cual quiere decir que el Gobierno anterior, porque llegó a unas elecciones no pudo concluir el proceso, y eh, el responsable directo de que se aclare la totalidad de la inversión y de que se reclame hasta el último céntimo de euro es el alcalde que tenemos en la actualidad y que no ha hecho nada hasta el momento. Según el informe, nos dice claramente, y os lo voy a pasar, que eh, los responsables directos de finalizar esas obras y de entregarlas correctas y completamente en perfecto estado, le corresponde a la Agencia Andaluza de Desarrollo Pesquero de la Junta de Andalucía. Y nuestro ayuntamiento tiene la obligación eh, moral, ética y legal de recu recuperar y de reclamar hasta el último céntimo de euro de esa inversión, que es pública y es de todos los belmezanos. No, no, llevamos ya desde el año 2015. De hecho, en la documentación tenéis incluso varias mociones que hemos presentado y una de ellas señalaban incluso la partida de donde se podía financiar la totalidad de, de los costes de esa auditoría. Un, una moción de Izquierda Unida que el Partido Socialista votó en contra. Sorprendentemente hizo lo mismo cuando se propuso la auditoría para esclarecer lo que pasaba allí y algo que no justifica ni, ni nadie entiende en Belmés que un grupo político en la oposición no quiera saber con una auditoría lo que pasa en unas obras que se han realizado con fondos mineros y que ha ejecutado la propia Junta de Andalucía. O sea, los propios compañeros del Partido socialista que ahora el mes. ¿Vale? Y nosotros lo que sí tenemos claro es que eh, vamos a continuar, que eso es importante que os lo digamos, el plazo que hemos dado de un mes administrativo finalizaría el día 3 y nosotros tenemos en manos de los abogados para que una vez que finalice ese plazo podamos acudir a la vía judicial y entre tanto nosotros seguiremos con nuestra protesta de carácter indefinido para que eh, al finalizar eh, nuestras acciones… Eh, tengamos un objetivo claro de resolución del conflicto sino en la vía administrativa y en la vía judicial por lo tanto eh, nuestro discurso se mantiene de, desde que eh, recepcionamos provisionalmente la obra que empezamos con continuas reclamaciones vía telefónico, correo electrónico reuniones en Sevilla luego hicimos la auditoría para esclarecer y continuamos en la oposición en la misma dinámica Izquierda Unida no ha cambiado, no ha cambiado el discurso sin embargo el Partido Socialista en este último mes en este último mes, el Gobierno y el alcalde de mi pueblo eh, ha empezado a mover algo, pero a lo mejor no en la dirección correcta. Entonces, nosotros vamos a esperar a que el objetivo que perseguimos se cumpla y que todo vaya por los cauces eh, normales y legales que deben de ir.